Muchas gracias, presidente. Mira, de entrada, nos parece muy bien que el Partido Popular de repente se preocupe por las políticas migratorias, puesto que ustedes han tenido ocho años para preocuparse de las políticas migratorias y hasta ahora no lo han hecho. Nos gustaría creer que es una preocupación honesta y no un intento desesperado de disputar el electorado a Vox y a Ciudadanos por parte del Partido Popular. Nos gustaría, pero desgraciadamente ya hemos escuchado en los últimos tiempos demasiadas veces a su presidente casado y su portavoz aquí también en el Senado. Seguramente el discurso que usted nos ha hecho ha sido bastante correcto. No es exactamente tampoco el mismo discurso o el mismo tono que hemos visto en la exposición de motivos de esta comisión, pero nos cuesta hor horrores a día de hoy y tal y como se están planteando las cosas y con el tono al que nos ha acostumbrado, desgraciadamente, que esta comisión tenga ningún tipo de bondad. Dicho de otro modo, su comisión, o una comisión pilotada por una mayoría del Partido Popular aquí en el Senado, es más peligrosa que una caja de bombas, tal cual. En los últimos años, el Partido Popular ha atentado contra los derechos humanos y la legalidad internacional con las devoluciones en caliente y, además, ha llevado el modelo de acogida, de asilo e integración a una situación de auténtico colapso. Y pretenden ahora ustedes liderar una comisión especial de migraciones en el Senado, donde, sí, evidentemente tienen mayoría, no lo hacen en el Congreso, la presentan aquí en el Senado. Ustedes que se han cargado las políticas de integración tienen la desfachatez de dar lecciones en su exposición de motivos sobre la integración social, jurídica y cultural de los inmigrantes. Con la creación de esta comisión, quieren ustedes contribuir, contribuir a la idea de que tenemos una situación de emergencia migratoria en España, y no es cierto, en los últimos años, en los últimos tres años, han descendido el total de llegadas a Europa, a Europa, en el global, drásticamente. Concretamente, en 2017, un 60% menos, 204.300 retrocediendo a niveles del 2013 y en 2018 siguen descendiendo a 101.185. No tenemos una crisis migratoria, señorías. Tenemos una crisis de acogida, que es muy distinto. Tenemos una crisis de valores tanto aquí en España como el resto de la Unión Europea. Poner el foco constantemente en la inmigración, en sus declaraciones en los medios, es una irresponsabilidad. Ustedes, los casadistas, son agitadores sociales profesionales, auténticos alarmistas, alejados muchas veces de la realidad, porque la realidad, señorías, es que si bien es cierto que un 49% de esta inmigración europea llega a España, resulta que la gran mayoría de los migrantes que llegan por nuestra frontera sur no se quedan en España. Las primeras nacionalidades empadronadas más importantes por número en 2017 fueron los venezolanos, los marroquíes, los colombianos, los rumanos y británicos, por ese orden, hecho que demuestra irrefutablemente que los africanos que llegan en pateras no se quedan en España, de hecho, se van a Centroeuropa. Además, dicen ustedes en su exposición de motivos que en los últimos meses ha incrementado la inmigración irregular y eso se debe al efecto llamada de la acogida del acuarios. Falso, absolutamente falso. Este incremento venía ya señalándose por la Agencia Europea de Fronteras, por Frontex, desde hace años, no actualmente, no desde el cambio de gobierno. No sean ustedes oportunistas. Frontex ya dijo que a España iban a llegar más inmigrantes, como resultado previsible además de la materialización de un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía y el paulatino cierre de la ruta del Mediterráneo Central ante la brutalidad con que las milicias libias están tratando a las personas migrantes. Los movimientos migratorios que huyen del conflicto y la vulneración de derechos humanos son como el agua. Usted puede ir taponando una entrada, pero le van a entrar por la que no lo está. Y la solución no es poner tapones y pedazos, sino poner canales salubres y seguros por donde pase el agua y, además, ver que esa agua no puede traer, nos puede, además, traer socialmente múltiples beneficios a nuestras envejecidas sociedades. Necesitamos de esa inmigración, señorías. Tenemos una ta la tasa más baja de natalidad desde que se empezaron a registrar los nacimientos. Eso sí, eso sí es una emergencia social que va a desestabilizar nuestra economía. No tengan miedo al mestizaje, porque el mestizaje al final nos hace más altos y más guapos. ¿Quieren ustedes una comisión especial? Muy bien. Pero vamos a estudiar cuáles han sido los incumplimientos del Partido Popular cuando ustedes han tenido responsabilidades en migraciones. Lo primero que tendríamos que empezar a investigar en esta comisión en materia migratoria es por qué en este país se han dejado morir las políticas y dispositivos de acogida y de integración. Está muy bien que el Partido Popular se preocupe ahora de la integración de los inmigrantes, pero resulta paradójico que haya sido el mismo Partido Popular quien redujo desde 2013 a cero euros los fondos de inmigración. Otra cuestión no menos importante es el estudio de estándares de respeto y salvaguarda de los derechos humanos y normativa internacional en las políticas migratorias, pues no está mal que recordemos la universalidad de los derechos humanos en cuanto al uso de elementos de contención como las concertinas, que atentan gravemente a la integridad e incluso a la vida de las personas migrantes. Otra medida controvertida de la política del Partido Popular, pero también adoptada por el Gobierno del PSOE, ya la hemos citado antes, es la legalización de las devoluciones en caliente, una actuación sin garantías legales propias de un Estado de derecho, ni siquiera se registran por autoridad alguna, sin tutela judicial efectiva y que convierte el derecho de asilo o la protección menor del menor o las víctimas de trata en derechos irrisorios, en papel mojado. Otro incumplimiento, las cuotas de reubicación y de asentamiento de refugiados. Nos comprometimos a 17.337. ¿Y cuántos hemos acogido, cuántos hemos reubicado o asentado? Son 2.792. Grave incumplimiento. Otro incumplimiento a destacar es la Convención de Ginebra, como las directivas de procedimiento y asilo, una oficina de asilo y refugio que ahora mismo ya está a punto de echar el cierre por el colapso. Decenas de miles de solicitudes de asilo sin resolver, como ha denunciado reiteradamente el defensor del pueblo. Propuestas las tenemos para esta comisión y muchas. Hay que encontrar consensos que aunan la gestión y control de flujos migratorios con el respeto a los derechos humanos mediante el establecimiento de vías seguras y legales de llegada que permitan una inmigración ordenada y segura y que recuperen el Mediterráneo como un espacio de encuentro. Necesitamos desarrollar el reglamento de la Ley de Asilo para permitir que la protección internacional se pida en las embajadas en origen, como ha aprobado recientemente el Parlamento Europeo, contratación en origen o reagrupación familiar en origen. La regulación de los flujos migratorios requiere de vías legales de llegada. Así lo recogen los propios acuerdos en materia migratoria de la Unión Europea. Eso es propiciar vías seguras y luchar contra las mafias. Y no fiarlo todo a la política de seguridad, a la política de control de fronteras. Sus políticas, las políticas del Partido Popular, las, las políticas Sí, señora, las políticas de la derecha en Europa lo que han sido las grandes fomentadoras de las mafias porque han externalizado a terceros países el control fronterizo. Han propulsado ustedes la tragedia y una vulneración sistemática de los derechos humanos con sus políticas fracasadas hasta ahora. Es necesaria una política migratoria que combata las causas de las migraciones y no sus efectos. Es necesario recuperar la cooperación internacional, la cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo que ustedes también recortaron hasta un 80%. Es necesario, evidentemente, también una política migratoria que sea conforme al reciente Pacto Mundial de la Migración promovido desde las Naciones Unidas. Por si fuera poco, ustedes, a raíz de las elecciones andaluzas, de las andaluzas pasaran del tú más al y yo más a una competición de discursos reaccionarios. Son los propios inmigrantes los que dejan que les exploten las mafias. Le suena, señora Sofía Cedo? Son declaraciones de su presidente, del señor Casados. Ustedes insultan a las mujeres que son víctimas de tratas de seres humanos cuando dicen que se dejan explotar. Insultan a las violadas, a los maltratados, dejados y esclavizados cuando les dicen que son ellos que se dejan explotar y que la culpa de ser explotados es suya. Sencillamente, esas declaraciones, como tantas otras que hemos escuchado en estos días, son repugnantes. Son repugnantes y por ahí no vamos a pasar y no les vamos a hacer el juego. Jamás. Esos son los discursos del odio y de la vergüenza que no tienen cabida en nuestro país. Y si ustedes siguen por esa línea, no les extrañe que les digan que no son los inmigrantes los que no caben. Señoría. Y acabo con esto. No son los inmigrantes que no, los que no caben. Los que no caben en nuestro país son los xenófobos y son los racistas. Y es la extrema derecha. Desde Unidos Podemos estaremos codo con codo si se trata de mejorar nuestras políticas, hacerlas compatibles con los derechos humanos y dotarlas de eficiencia. Pero si lo que tratan es de, de obtener crédito político día, ¿no? sembrando el miedo, el odio y el racismo en la sociedad española, no cuenten con nosotros. Gracias.